Hoy nos encontramos en Cusco, la antigua capital del Imperio Inca, una ciudad construida a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Desde aquí, Pachacútec gobernó el Tahuantinsuyu, las cuatro regiones del enorme estado incaico. Desde las alturas, esta ciudad tenía la figura de un puma, en donde en la cabeza se encuentra una construcción única que fascina al mundo entero, la fortaleza de Sacsayhuamán. Desde que pisé esta tierra sagrada para la cultura Inca, me invadió la emoción al contemplar los maravillosos muros que han asombrado a sus miles de visitantes. Al subir la colina, una gran muralla se muestra imponente ante mi vista. Y es que los bloques con los que fue construida son descomunales. Gigantescas piedras puestas unas sobre otras de toneladas de peso nos hacen preguntarnos inmediatamente cómo fueron transportadas hasta aquí. Pero eso no es lo más asombroso. Al acercarnos podemos ver que además están talladas en sus diversas caras para hacerlas calzar unas con otras, con asombrosa precisión, como si se tratara de un megalítico rompecabezas. Las piedras más grandes rebasan los 4 metros de altura y tienen un peso de hasta 120 toneladas. Tan perfectos son los cortes y la unión entre estas que es imposible introducir una hoja de papel entre las líneas. Además, se cree que la forma de acople en zigzag hace a la estructura resistente a los terremotos. Esta inverosímil construcción fue realizada por aproximadamente 20.000 personas entre los años 1437 y 1470, periodo del Inca Pachacutec. A estas alturas, el clima cambia constantemente y por unos minutos mi recorrido fue sorprendido por una fuerte lluvia que me hizo reflexionar acerca de cómo era la vida de aquellos antepasados que reinaron estas montañas. Me gusta la experiencia de venir a Cusco y de conocerlo en todo su esplendor, no solamente como misterio, sino para conocer cómo estas personas desde hace cientos, cientos de años viven en estos lugares. El significado de Sacsayhuamán es lugar donde se sacia el halcón. Según la historia, el nombre deviene de una leyenda que cuenta que en este lugar hubo un enfrentamiento entre los españoles e incas, dejando cientos de cuerpos sin vida dispersados por todo el lugar. Por lo que las aves bajaron a saciarse de aquellos muertos en batalla. No se sabe a ciencia cierta para qué fue construido Sacsayhuamán. Los españoles al ver este imponente complejo, lo señalaron como una fortaleza. Sin embargo, también pudo haber sido un recinto religioso o político. Quizá en un futuro, la arqueología nos pueda brindar más detalles de esta joya inca. Por el momento, me despido de Sacsayhuamán y el enigma de su pasado. Soy Oxlack y estos fueron los misterios y leyendas que quedaron en la historia.